Estimadas autoridades, estimados señores y señoras, es, es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a Ampier y en particular a su director, don Rafael Barrera, su amable invitación a participar en este acto. Y también a, a Ramón Tamames, a quienes ustedes conocen muy bien, que no puede estar hoy con nosotros por estar en China, pero que me ha prometido que iba a estar siguiendo esta sesión y esta conferencia con mucha atención. Así que quiero saludarle y darle las gracias por la oportunidad. Eh, después de dos eh, extraordinarias... Eh, presentaciones muy, muy técnicas, muy rigurosas. A mí me gustaría, y creo que está en línea con lo que se me ha pedido, eh, dar o crear, dibujar un cuadro impresionista sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional en el ámbito de la litigación en materia de cambio climático y realizar, para, para concluir, algunas reflexiones sobre el papel de los ciudadanos y las comunidades de energías renovables en la transición hacia sistemas energéticos sostenibles. Como bien, señalado, como bien han señalado los dos anteriores ponentes, es muy interesante observar en los últimos años una tendencia que tiene que ver con la aceleración de la litigación en materia de cambio climático para conseguir hacer mucho más eficaces las leyes que ya existen y para conseguir que las políticas o los planes o las estrategias tengan un efecto real sobre los operadores jurídicos. Esa... Ese crecimiento enorme en el volumen de, de casos de sentencias resueltas por tribunales en numerosas jurisdicciones nos permite ya realizar un recorrido bastante interesante para ver qué es lo que se puede aprender, qué es lo que se puede utilizar en nuestro propio país para mejorar la situación actual. La segunda tendencia, y que está ligada con la anterior, tiene que ver con un crecimiento importante en el número de declaraciones, estudios e informes publicados por académicos, por representantes del sector de la abogacía, por organizaciones no gubernamentales que buscan ayudar a construir un marco normativo y jurídico sobre la base de los derechos fundamentales de las personas y cada vez más de las demás especies que, puebla, que pueblan la tierra para posibilitar una reducción masiva y rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero y una adaptación sistemática a sus efectos. Estos documentos, que también comentaré en mi intervención, creo que ayudan, creo que tienen valor... ...desde el punto de vista de la, de la afinación de las estrategias de litigación. Y por tanto, los comentaré de manera consecutiva. Empezando por un análisis, como digo, impresionista, relativamente breve... ...pero ilustrativo, del de progreso de la litigación en materia de cambio climático. Creo que hay que, hay que comenzar siempre creando algún tipo de, de tipología... ...o de categorización de las distintas estrategias. Y aquí me baso en el trabajo que ha hecho el profesor Michael Girard de la Universidad de Columbia de su Facultad de Derecho en la ciudad de Nueva York. Él habla de dos tipos de litigación, dos tipos de estrategias contra, por una parte, grandes corporaciones, grandes empresas e individuos, y por otra parte, litigación contra Estados o contra autoridades públicas. Si nos centramos primero en la litigación contra empresas vemos varios tipos de casos. Un primer tipo de caso tiene que ver ...con las ONGs dedicadas a la protección del medio ambiente... ...y no, no hace falta dar nombres particulares... ...que buscan paralizar actividades empresariales o industriales... ...que consideran nocivas para el medio ambiente... ...con el fin de, por una parte, llamar la atención de la sociedad... ...y por otra parte, paralizar, al menos durante un tiempo... ...los daños ocasionados. Un ejemplo concreto es el asunto King's North Six Trial... ...que tuvo lugar, que se juzgó en el Reino Unido recientemente, en el año 2015, y que tenía por objeto de determinar si la ocupación por activistas de Greenpeace de una central térmica de carbón, impidiendo sus operaciones durante varios días, podía considerarse un acto criminal punible. En este caso, Greenpeace y sus activistas fueron absueltos porque se consideró que lo que estaban haciendo era proteger los derechos, y en particular el derecho a la propiedad, ...de todas aquellas personas que se estaban viendo afectadas por los impactos negativos del cambio climático. Otro, otro tipo de estrategias son las eh, acciones judiciales contra entidades bancarias y financieras... ...por no, in no informar correctamente sobre los impactos climáticos de sus inversiones. Un ejemplo paradigmático es el asunto Abraham's contra Commonwealth Bank of Australia... Australia en el que accionistas de este banco demandaron al banco ante la Corte Federal de Australia, pues según ellos se había infringido la Ley de Corporaciones cuando se publicó el informe anual del año 2016. Y la razón de esa infracción es que no se había informado con suficiente atención, con suficiente detalle, de los riesgos para el clima que podían derivarse de la inversión de esa entidad bancaria en la mina Adani Carmichael. Los demandantes pedían al tribunal que obligase al banco a informar anualmente sobre las inversiones que realizaba que podían tener un impacto sobre el cambio climático y a estimar eh, la naturaleza y la extensión de esos impactos. La realidad es que el demandante retiró pocos meses después la demanda por causas desconocidas. Un tercer tipo de acción judicial es el que se desarrolla contra empresas que generan daños al clima en jurisdicciones distintas a aquellas en las que operan. Un caso paradigmático es el caso de Yuya contra RWE AG, la eh, eléctrica alemana, en el asunto número 20-285 del año 2015 ante el Tribunal Regional de Essen en Alemania. En este caso, un agricultor peruano demandó a RWE en Alemania porque sus emisiones de CO2 a la atmósfera habían contribuido a la fundición acelerada de varios glaciares cercanos a su ciudad. Guaraz. Esto había ocasionado a su vez el aumento de volumen del lago Palcacocha, que empezó este, este aumento de volumen en 1975 y se fue acelerando sobre todo a partir del año 2003, causando daños de mucha consideración y obligando a los ciudadanos y a las autoridades de Guaraz a invertir recursos en medidas de protección contra esas inundaciones. El agricultor, cuyo nombre era Saúl Luciano Yuya, solicitó al tribunal que condenase a la de compañía eléctrica a compensar con una cantidad igual al 0,47% de los gastos incurridos en esas defensas contra las inundaciones por estimar que eso reflejaba el nivel de responsabilidad de la compañía eléctrica. El Tribunal desestimó la demanda por considerar que no se había establecido suficientemente el vínculo de causalidad entre la acción de RWE y el daño generado. Y que además, y esto es interesante por lo que luego diré, aunque RWE dejase de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera de manera absoluta e inmediata, el efecto sobre los glaciares peruanos sería inapreciable. Otro caso similar ha tenido lugar recientemente en Brasil, en Sao Paulo, donde el fiscal general inició una demanda contra United Airlines y otras compañías aéreas que operan en los aeropuertos de Brasil para exigirles que contribuyan a la reforestación del país para así compensar las emisiones generadas por los vuelos operados por ellos. El tribunal también en este caso desestimó la demanda, argumentando que carecía de jurisdicción sobre esas compañías, todas internacionales y con sedes en otros países. Un cuarto tipo de acciones judiciales son las que se desarrollan contra empresas por violaciones de derechos humanos. Aquí un, un ejemplo importante es el asunto de Greenpeace Southeast Asia y otras organizaciones que solicitaron en el año 2015 a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas que investigase las implicaciones del cambio climático y de la consiguiente acidificación de los océanos sobre los derechos humanos de los habitantes de las Islas Filipinas y determinasen si esas violaciones podían atribuirse a grandes corporaciones cotizadas en bolsa en el país que han invertido y que siguen invirtiendo en actividades industriales causantes de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, y se mencionaba explícitamente, DHP Billiton, Glencore y Riotinto, entre otras. En este caso, la investigación sigue abierta. Un quinto tipo de acción es el que se desarrolla contra empresas de medios de comunicación por difundir información falsa, maliciosa o defamatoria en materia del cambio climático. Aquí un asunto interesante es el de Weaver contra Cormorán y otros en Canadá. En este caso, el profesor Andrew Weaver, un reputado científico experto en cambio climático, demandó a un periódico canadiense, el National Post, en relación con unas publicaciones en las que se descalificaba a Andrew Weaver en el contexto del famoso Climate Gate, que, como sabrán, eh, denunció algunos errores en el quinto informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El profesor weber consideraba que la información proporcionada por ese medio de comunicación era falsa y el Tribunal Supremo le dio la razón, estableciendo que el derecho a la libertad de información no protege la difusión de información falsa. Un sexto tipo de caso tiene que ver en cierta manera con el anterior, y con la litigación contra empresas, en este caso, por difundir información falsa sobre sus acciones protectoras del medio ambiente y del clima. En el caso eh, de la eh, Autoridad de la Defensa de la Competencia de Australia contra una organización llamada V8 Supercars Super Australia, la Comisión de la Competencia y, y Protección del Consumidor de Australia demandó a esa organización V8 Supercars por publicar información engañosa en la que decía que había plantado 10.000 árboles nativos para compensar las emisiones generadas en las carreras de coches deportivos que organizaba. La Comisión argumentó que la publicidad era engañosa porque la empresa no aclaraba el, el horizonte temporal de las emisiones que se compensaban con la plantación de árboles realizada. La empresa V8 Supercars aceptó la acusación y se comprometió a garantizar a futuro ...el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia del año 1974. Con esto termino el breve repaso por litigación o casos, asuntos interesantes... ...contra empresas en el ámbito privado y comienzo un análisis igualmente rápido... impresionista sobre litigación contra Estados. Aquí también puede haber muchas causas y objetivos por las que se inician acciones judiciales. El volumen de litigación, por cierto, a nivel mundial es ingente... Y tiene que ver con posibles violaciones de derechos fundamentales por parte de los Estados, tanto sustantivos, el derecho a la vida, a un ambiente adecuado, como procedimentales, el derecho a obtener información de carácter ambiental en tiempo y forma, a participar en procesos de tomas de decisión, a acceder a jueces y tribunales para proteger o para buscar protección de los derechos fundamentales. Hay otros casos relacionados con las violaciones de obligaciones horizontales impuestas por la legislación ambiental tanto sustantivas como procedimentales, por ejemplo, infracciones en el marco de evaluaciones de impacto ambiental, infracciones a la hora de conceder permisos para operar a, eh, eh, a empresas o industrias, violaciones del derecho ambiental en cuanto impone obligaciones de conservación y mejora del medio ambiente a las autoridades públicas en caso de que no se cumplan, violaciones del derecho relativo a la participación de las personas físicas y jurídicas en esquemas de reducción de gases de efecto invernadero, como puedan ser mercados de derecho de emisiones de carbono, políticas de promoción de energías renovables, mercados de promoción de la eficiencia energética en el entorno urbano y en el sector de la edificación, incumplimientos de las obligaciones de realizar acciones para adaptarse a los impactos del cambio climático y falta de ambición o ambición insuficiente a la hora de plantear leyes y políticas ambiciosas ...y a largo plazo en el ámbito de la mitigación y de la adaptación. Hay tantos ejemplos que me voy a limitar a dar algunos a modo ilustrativo. El primero, relacionado con posibles violaciones de derechos fundamentales... ...tiene que ver con la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...por parte de las eh, tribus, de la tribu Atabascan en Canadá... ...que buscan protección de esta comisión por los daños ocasionados... ...por el rápido calentamiento del Ártico y sobre todo debido, desde su perspectiva, a las emisiones de carbón negro realizadas por Canadá. En este caso, la ONG Earth Justice solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declarase que Canadá, debido a su débil y fragmentado marco jurídico en materia de cambio climático y en particular en relación con las emisiones de carbón negro, había contribuido al deshielo intenso que está teniendo lugar en el Ártico Canadiense, lo que ponía en peligro la cultura, tradiciones y modos de vida de los indios atabasca. En concreto, el argumento que daban es que la inacción del Estado era el origen de una larga cadena de causalidad que tenía como consecuencia la violación del derecho a disfrutar de la propia cultura, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la salud y el derecho a procurarse los medios de subsistencia necesarios para la vida personal y familiar, tal y como están recogidos en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Este asunto está pendiente de resolución. Un segundo tipo de litigios tiene que ver con las violaciones de obligaciones horizontales en el ámbito del derecho ambiental y un caso interesante aquí se ha dado lugar en Sudáfrica y el asunto es Groundwork contra el Ministerio de, eh, ambi de, de, de Medio Ambiente contra una planta llamada Key Power, una planta de carbón Key Power y contra otras plantas térmicas. La Organización Ambiental Groundwork presentó una moción solicitando que el Tribunal Supremo de Sudáfrica revisase y rechazase la autorización concedida por el Departamento de Asuntos Ambientales para desarrollar una planta de carbón de 600 megavatios, el llamado proyecto Key Power, y, a, y haber hecho esto sin considerar primero los impactos negativos que la planta podría tener sobre el cambio climático. Previamente, además, el ministro de Asuntos Ambientales había rechazado la petición de revisión de la concesión de ese permiso por parte de Groundwork. Los peticionarios sostienen que este rechazo, además, contradecía directamente la decisión de la Corte en otro caso, Earth Life África Johannesburg contra el Ministerio de Asuntos Ambientales, dictada el 8 de marzo del 2017. Este caso consideró una autorización similar para una planta de carbón de 1.200 megavatios llamada Proyecto Tabametsi. En el caso Earth África Johannesburg, el Tribunal sostuvo que los impactos de cambio climático de una central eléctrica de carbón propuesta deben evaluarse y considerarse de manera integral como parte de una evaluación de impacto ambiental en virtud de la ley aplicable, antes de llegar a la decisión sobre la posible concesión de la autorización. Esa ley exige que se tengan en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, las medidas de mitigación necesarias para reducirlos y los compromisos adoptados por el Estado de Sudáfrica a nivel nacional nacional, e internacional, compromisos de mitigación a largo plazo. En este asunto, la Corte reconoció los compromisos de Sudáfrica bajo el acuerdo o en el Acuerdo de París como una de las razones por las cuales el cambio climático ha de ser una consideración relevante a la hora de conceder permisos a nuevas plantas de energía basadas en la combustión del carbón. Este caso es una de las dos solicitudes judiciales presentadas por Grangor en septiembre de 2017 para oponerse a la creación de nuevas centrales de carbón en varias áreas del país que están protegidas por planes de protección de calidad del aire. En esta categoría entrarían muchísimas sentencias de muchos países del mundo en las que lo que se busca es litigar contra la decisión de una autoridad pública de otorgar un permiso para desarrollar un parque eólico sin haber considerado los impactos ambientales negativos del mismo. Otro tipo de litigios tiene que ver con las violaciones del derecho eh, ambiental cuando eh, se realizan ...acciones de conservación y mejora del medio ambiente por las autoridades públicas. Un caso interesante aquí también involucra a Greenpeace... ...que eh, acudió a los tribunales en, Canadá contra el, en Oslo, perdón, en Noruega... ...contra el Ministerio del Petróleo y la Energía. Y lo que pedía Greenpeace, junto a las demás organizaciones medioambientales... ...al Tribunal de Distrito de Oslo es que condenase al Ministerio de Petróleo... ...y Energía de Noruega por violar la Constitución al emitir un bloque de licencias de exploración y explotación de petróleo y gas en aguas profundas del mar de Barents. Dichas licencias permitirían el acceso a depósitos de gas y de carbón aún no desarrollados. Y esto parecía incompatible con los compromisos adoptados por Noruega a nivel internacional en el Acuerdo de París en relación con la mitigación. Además, las áreas a las que podrían acceder las empresas para explorar y explotar esas reservas serían las más septentrionales de todas las desarrolladas hasta ese momento. Están completamente cubiertas por hielo ártico y, por tanto, las plataformas y los petroleros estarían expuestos a riesgos sin precedentes de sufrir daños y de generar derrames. Lo cual, a su vez, podría generar daños ambientales y daños contra la atmósfera, contra el cambio climático. Además, tercer argumento, el gobierno noruego... Incurrirían costos, en costes elevados para desarrollar esos sitios y solo podría recuperarlos si los precios del petróleo y el gas en los mercados internacionales se mantuvieran suficientemente elevados, cosa que cada vez parece más improbable. Otro tipo de litigación tiene que ver con las violaciones del derecho relativas a la participación de las personas físicas y jurídicas en esquemas o en políticas de reducción de gases de efecto invernadero. Ejemplos de este tipo de litigios son muy numerosos e incluyen todos aquellos en los que ha estado involucrada esta asociación y, por tanto, no es necesario detenerse en el contexto de, de mi presentación. Un quinto tipo de litigio tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones de realizar acciones para adaptarse a los impactos del cambio climático que los Estados han suscrito en el eh, marco del Acuerdo de París y del eh, Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estos casos todavía son poco numerosos. Pero no me cabe duda de que a medida que el cambio climático vaya teniendo efectos concretos y medibles y los Estados no sean capaces de predecirlos adecuadamente, de minimizar los daños o de evitarlos, irán en aumento. Un ejemplo aquí puede ser Burgues contra el Ministerio de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de Ontario en Canadá, que actualmente se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de ese país. Los hechos son como siguen. El Ministerio de Recursos Naturales de Ontario gestiona los niveles de agua en varios lagos cuyas superficies fluctúan notablemente dependiendo del régimen de precipitaciones en forma de agua y nieve. Históricamente, las áreas alrededor de esos lagos no han sufrido inundaciones, pero desde el año 2010 ha habido tres inundaciones que han dañado y destruido la propiedad privada en la zona. En septiembre del 16, los dueños de esas propiedades presentaron una demanda colectiva reclamando 900 millones de dólares canadienses en concepto de daños y perjuicios al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la acción se incluyen todas las personas jurídicas propietarias de bienes inmuebles o que tienen un interés de propiedad en bienes inmuebles situados en la costa de los lagos de Muscoca y que sufrieron daño como resultado de las inundaciones. Los demandantes alegan que el Ministerio tenía el deber de evitar inundaciones previsibles, que sabía que los lagos habían alcanzado niveles peligrosamente altos a principios del 16. ...pero que negligentemente permitieron que los lagos inundaran los, los territorios adyacentes... ...lo cual generó daños en numerosas estructuras. Y el caso está todavía abierto. Un sexto tipo de caso tiene que ver con la falta de ambición en la que pueden incurrir los Estados... ...a la hora de plantear políticas a largo plazo de mitigación y adaptación. Y aquí me refiero a uno de los casos más interesantes en los últimos años... ...que es precisamente el de la Fundación Urgenda contra el Reino de Holanda, ...que ha sido mencionado de, de forma breve... Por, el anterior ponente. por dar alguna nota adicional sobre este caso, una ONG holandesa, la Fundación Urgenda, junto con 900 ciudadanos holandeses, demandó al gobierno holandés para exigirle que haga más para prevenir el cambio climático a nivel global. Un tribunal de primera instancia en La Haya ordenó al Estado holandés que limite las emisiones de gases de efecto invernadero al 25% por debajo de los niveles de 1990 en el año 2020, Después de haber concluido ese tribunal, que la promesa vigente del Gobierno de reducir las emisiones un 17% era insuficiente para cumplir con el compromiso de Holanda de realizar una contribución justa al objetivo de la ONU, a ese famoso objetivo de mantener el incremento de temperaturas por debajo de 2 grados Celsius comparado con, las, con la media de temperaturas antes de la industrialización. El Estado estimó, el tribunal estimó, perdón, ...que el Estado tiene el deber de tomar medidas de mitigación del cambio climático... ...debido a la severidad de sus consecuencias y al gran riesgo de los daños que se pueden generar en todo el mundo... ...y de los cuales Holanda es ciertamente responsable. Para llegar a esta conclusión bastante revolucionaria, tengo que decir... ...el Tribunal citó, aun sin aplicar directamente, el artículo 21 de la Constitución holandesa... ...sobre el derecho a un medio ambiente adecuado, los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea... ...que han sido tratados aquí ya... Los principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la doctrina de la negligencia peligrosa por parte de los Estados, el principio de equidad, el principio de precaución, el principio de sostenibilidad y muchos otros principios importantes en el ámbito del derecho internacional público. Esta es la primera decisión de cualquier tribunal del mundo que ordena a un Estado limitar las emisiones de gases de efecto invernadero por razones que van más allá de las que se han aprobado en legislación ...positiva, en derecho positivo. El Reino de Holanda ha apelado la sentencia. Este caso es muy parecido... ...e inspiró directamente el caso Klimatzak... ...contra el Reino de Bélgica... ...que se está dirimiendo... ...o que se ha dirimido ya... ...en primera instancia, en, el, en la Corte de Primera Instancia... De, ...de Bruselas y cuya sentencia ha sido apelada. Al igual que en el caso Urgenda... ...el caso Klimatzak, literalmente... ...caso climático... ...fue iniciado por una organización de ciudadanos... ...preocupados por los efectos del cambio climático en sus propiedades y en sus tierras. Los demandantes consiguieron persuadir a dicho tribunal belga de que emitiera un juicio declaratorio contra el gobierno. Y el tribunal específicamente estableció que los gobiernos federales y regionales del país no están en la senda adecuada para lograr reducir las emisiones de, gas, de gases de efecto invernadero en la medida requerida por la ley, que establece concretamente un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y un 87,5% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050. Como decía, la decisión ha sido apelada. Existe otra manera de categorizar todos estos casos y otros más que ha sido propuesta por un profesor de la Universidad de Edimburgo y que establece una estrategia por fases para conseguir que a través de la litigación se adopte legislación aceptable, legislación ambiciosa y se aplique. Y esta taxonomía comienza por la litigación cuando, o en, a, en casos de ausencia de regulación sobre cambio climático, situación típica en Estados Unidos hasta hace unos años y que puede volver a ocurrir en el momento actual. En un, en un segundo paso, una segunda fase, litigación que busca promover la acción legislativa sobre cambio climático, el célebre caso de Massachusetts contra la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. El tercer paso sería lit, litigación para clarificar... ...el marco normativo relativo al cambio climático cuando ya existe... ...los casos en los que está involucrada esta asociación, por ejemplo... ...y litigación, finalmente, que busca perfeccionar los marcos normativos... ...sobre cambio climático para que sean capaces de alcanzar sus objetivos a largo plazo. Y ahí se inscribirían acciones como la de Urgenda y Climatsac eh, Creo que una conclusión importante de este análisis es que, si bien existen numerosos casos a nivel internacional sobre o en materia de cambio climático, por otra parte, también hay que reconocer que la inmensa mayoría de ellos, las resoluciones, las sentencias de los tribunales, son contrarias a las peticiones de los demandantes. Con lo cual, la litigación todavía no ha realizado ese potencial del que hablábamos hace unos momentos. Y para resolver ese asunto, una serie de organizaciones internacionales de académicos, no solo juristas, economistas y de otras disciplinas, han hecho numerosos esfuerzos, han publicado numerosos documentos para tratar de facilitar la litigación, de aumentar su eficacia y de aumentar su eficiencia. Y voy a nombrar algunos sin ningún ánimo de exhaustividad, aunque sea simplemente porque he tenido el privilegio de estar involucrado en varios de ellos. El primero son los principios de Oslo del año 2014 sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático. Este documento, elaborado y adoptado por un grupo de científicos y de jueces de todo el mundo, de jueces y magistrados de todo el mundo, busca perfilar las obligaciones legales de los Estados en materia de mitigación y adaptación para que sea más fácil actuar contra ellos. Este documento distingue entre la obligación legal de los Estados de mitigar y de adaptar y la obligación eminentemente moral de los ciudadanos, en esas mismas dimensiones del cambio climático. Este documento importante se complementará con otro que será publicado en diciembre de este año relativo a las obligaciones legales de las grandes empresas en materia de mitigación y adaptación. Una segunda línea de trabajo muy prometedora es la que ha llevado, la que está llevando a cabo la International Bar Association que representa a unos 80.000 abogados en todo el mundo que publicó un importante informe sobre derechos humanos y cambio climático en el 2014, que estableció como fundamento de las políticas de cambio climático la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a sus efectos y que se ha ido complementando con trabajos posteriores, entre los cuales se incluye un esfuerzo para definir las estrategias de litigación contra los Estados y garantizar que sean lo más eficaces posibles. El punto de partida de este de este trabajo es la consideración de que la litigación es un elemento fundamental, aunque insuficiente, en cualquier estrategia para acelerar la reducción de emisiones en todo el mundo de manera justa, eficaz y eficiente. Para que la litigación tenga éxito, es necesario que las personas físicas y jurídicas tengan acceso fácil y a bajo coste a jueces y tribunales y puedan defender ahí sus derechos y exigir a Estados y empresas el cumplimiento concreto de sus obligaciones. Además, es necesario que los jueces y tribunales se doten de las capacidades necesarias para evaluar las peticiones, a veces complejas, a ellos dirigidas en el contexto de procedimientos administrativos, civiles o penales. Y finalmente, es necesario que las sentencias puedan imponer sanciones y obligaciones a Estados y empresas cuando sean hallados culpables y puedan ejecutarlas. Aunque se han dado algunos casos de éxito, como hemos visto anteriormente, la realidad es que la litigación sigue teniendo resultados demasiado limitados. ...para ser un factor eficaz en la lucha contra el cambio climático. Y por eso, este informe realiza una serie de recomendaciones a los Estados... ...sobre las mejoras que habría que hacer para aumentar esa eficacia. Y sin ánimo de exhaustividad o entrar en detalles... ...voy a mencionar rápidamente las áreas en las que se proponen soluciones. Son soluciones que afectan a, que son relevantes para cualquier jurisdicción... ...y que cada Estado tendría que precisar y aplicar a su propia jurisdicción. En primer lugar es necesario eh, eliminar cuando existan excesivas limitaciones a la capacidad de las personas y físicas, físicas y jurídicas para personarse, para comparecer en sede judicial y actuar contra estados o corporaciones. En segundo caso, un tema importante es la prueba de la, culpa, de la culpabilidad, el hecho de los tipos de prueba que son aceptables, el valor probatorio de las distintas eh, tipos, de los distintos tipos de prueba, la asignación de la carga de la prueba, quién tiene que probar el daño realizado, quién tiene que probar la posible causa y el acceso a información relevante en manos de los Estados y las corporaciones para, para poder preparar las alegaciones correspondientes. En cuarto lugar, las técnicas de establecimiento de la cadena causal entre las emisiones realizadas y el daño generado. Esta es una de las grandes barreras para que la litigación en materia de cambio climático sea eficaz, como ya hemos visto en dos casos mencionados. También eh, habla el documento de estrategias de defensa que pueden ser aceptables y no aceptables. Aquí un caso paradigmático es el que utilizan Estados y corporaciones cuando alegan que no, no hacen más que cumplir la legislación y que, por tanto, no son responsables de los daños que no estén contemplados explícitamente en la regulación. El caso Urgenda es paradigmático aquí, porque condena a Holanda sobre la base de principios de derecho internacional público que a veces no están bien desarrollados en el marco doméstico, el marco legal eh, doméstico. También se hacen recomendaciones sobre los remedios que deben establecer los jueces y tribunales, incluyendo los tipos de soluciones que se pueden dar a los demandantes, como por ejemplo la prohibición inmediata de emitir gases de efecto invernadero, las declaraciones sobre responsabilidad de los Estados por daños, la posibilidad de establecer medidas cautelares para paralizar las emisiones de una central, por ejemplo, y finalmente el tema de los costes, de los costes del ligar en procedimientos judiciales cuando lo que se está buscando es la protección del bien común. Y aquí se hacen recomendaciones también para reducir esos costes al máximo, de tal manera que no existan efectos disuasorios sobre potenciales demandantes. Queda claro, por tanto, de esta descripción breve ...que la litigación en materia de cambio climático es prometedora... ...pero todavía ofrece demasiadas dificultades prácticas... ...y cualquier esfuerzo para reducirlas son eh, encomiables y son bienvenidos. Voy a ir eh, terminando y voy a entrar en la segunda parte... ...de manera mucho más breve de mi exposición... ...que tiene que ver con algunas reflexiones sobre el papel de los ciudadanos... ...y las comunidades en la transición hacia la sostenibilidad energética. Como dice el documento de 2014 sobre los principios de Oslo ya comentado... Si bien los Estados tienen una obligación eminentemente legal de actuar contra el cambio climático, los ciudadanos tienen una obligación eminentemente moral, eminentemente ética. Y, consecuentemente, los Estados tienen una obligación política y legal de permitir y promover y de no dificultar, en cuanto sea posible, el ejercicio de esa obligación ética por parte de sus ciudadanos. Es lógico que, en el ejercicio de sus obligaciones legales, los Estados tengan margen, a veces muy amplio, para decidir cómo actuar, y aquí entran muchas posibles políticas que ya han sido mencionadas. También es obvio que los ciudadanos tienen, además del derecho a litigar contra los Estados, que, que ya he, he analizado, la obligación de contribuir a resolver el problema del cambio climático y la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas energéticos de manera concreta, de manera práctica, y generando también beneficios propios, no solamente para el medio ambiente. Y aquí me gustaría hacer un recorrido rápido por cómo creo que han ido percibiendo a lo largo de los años los Estados en el marco de la Unión Europea la involucración de los ciudadanos en las políticas de cambio climático. Creo que en un, en un primer momento eh, la posición realmente consideraba, la posición dominante, consideraba que los, que los ciudadanos podían ser un obstáculo para la ejecución de políticas de expansión, por ejemplo, ...de grandes parques eólicos, fotovoltaicos, de plantas de biocombustibles. Y esto tenía que ver con las conclusiones de mucha investigación de tipo académico... ...que consideraba que había un efecto, en inglés, not in my backyard... ...el efecto de que muchas veces estamos dispuestos a que se instalen eh, plantas eólicas, parques eólicos... ...siempre y cuando no nos afecten a nosotros, siempre y cuando no tengan un impacto negativo eh, de tipo visual o de ruido... ...o de cualquier otra naturaleza. Esta, esta fase inicial... ...donde se veía a los ciudadanos como un posible obstáculo... ...para alcanzar decisiones tomadas a nivel político... ...ha ido avanzando hacia una posición más equilibrada... ...en la que los ciudadanos ya no son vistos simplemente como un obstáculo... ...para la implantación de esas políticas energéticas... ...que a veces hay que superar vía compensaciones... ...o vía directamente la aplicación de la ley... ...sino que se ha buscado que los ciudadanos puedan participar de manera beneficiosa en esas políticas utilizando parte de los beneficios económicos generados por esas eh, inversiones en promover infraestructuras a nivel local y a nivel regional que les puedan ser de utilidad. Pero esto no es suficiente y ahora estamos en una tercera fase, los ciudadanos como actores esenciales de la revolución energética. En este tercer paso los ciudadanos se convierten directamente en actores de pleno derecho, generando y consumiendo energía bien porque se convierten en inversores en plantas de generación, bien porque se conectan a redes inteligentes, de manera que pueden no solo consumir energía, sino también aportarla al sistema. Por ejemplo, cuando crean excedentes, debido a la instalación de paneles solares en sus tejados, bien porque adquieren vehículos eléctricos cuyas baterías permiten verter electricidad a la red cuando esto sea económicamente atractivo. Todo esto es posible si existen redes inteligentes y si se eliminan barreras regulatorias, barreras de entrada ...a la participación de los llamados prosumidores en los mercados. Esto además es absolutamente necesario si se quiere cumplir con los objetivos ambiciosos... ...de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Se entiende por tanto que los sistemas de promoción de energías renovables... ...que buscan convencer a los ciudadanos de que inviertan... ...se han popularizado también en España. Pero está claro que la revolución es importante y los desafíos numerosos. Y eso hace y no puede sorprender que en algunos casos se den pasos en falso y existan muchas resistencias, como se ha discutido aquí y como ustedes saben perfectamente, puesto que lo han sufrido de manera muy directa. España ha sido, creo, un ejemplo paradigmático de lo que puede ocurrir cuando a la ambición se une la falta de planificación, una cierta captura regulatoria y una cierta falta de capacidad de, de diálogo por parte de algunas autoridades públicas. A nivel de la Unión Europea se ha aceptado, el reto de promover la participación activa de los ciudadanos en la transformación o mejor decir revolución de los sistemas energéticos. La Comisión Europea publicó en noviembre del 16 su Winter Energy Package, su paquete de invierno que ya se ha mencionado y que pone al consumidor en el centro de la transición hacia un sistema basado en las energías limpias para conseguir tres objetivos. Reducción de CO2 en un 40% en el año 2030 respecto a 1990, el que la Unión Europea pueda convertirse en un líder global en energías renovables y el que todo esto se haga respetando el principio de equidad en el tratamiento a los consumidores. Este último principio incluye, por una parte, la libertad en la capacidad de elección de proveedores energéticos, el acceso a herramientas de comparación de precios de la energía y, más importante, la capacidad de producir y vender la energía autogenerada. Ese paquete regulatorio incluye, y ya se ha mencionado también, una propuesta de revisión de la Directiva sobre la promoción de energías renovables, que busca, entre otros objetivos, apoyar esquemas innovadores que se han ido desarrollando en algunos países de la Unión Europea y que permiten a propietarios de viviendas, personas viviendo en régimen de alquiler, comunidades locales y ciudades enteras, invertir de manera compartida en la generación, consumo y almacenamiento de su propia energía. En concreto, la propuesta directiva permitiría, cuando Había, sea adoptada, que, que los consumidores consuman electricidad que ellos mismos generan sin restricciones innecesarias y que reciban compensación económica por la electricidad que vierten a la red. Y además la propuesta de directiva reconoce explícitamente las comunidades energéticas y facilita su participación en el mercado. Las cifras a nivel macroeconómico ofrecidas por la Comisión Europea sobre los impactos de este paquete energético son ciertamente impresionantes. Se calcula que pueden contribuir al crecimiento de un 1% adicional del PIB agregado de la Unión Europea y la creación de casi un millón de, un millón de puestos nuevos de trabajo en la próxima década. Sin embargo, para que tenga éxito, es esencial que ese paquete no solo se adopte, sino que se transponga en tiempo y forma por los Estados miembros. ¿Cuánto tardará en España en incorporarlo a su ordenamiento jurídico? España es famosa en la Unión Europea por transponer tarde y mal. Año tras año está entre los cuatro Estados miembros que peor y más tarde transponen directivas europeas. Y en el ámbito de la energía tiene problemas en relación con la transposición de, por ejemplo, el tercer paquete del mercado interno de la energía, la directiva sobre eficiencia energética en edificios, la directiva sobre eficiencia energética entre otros. Este paquete de invierno realmente eh, genera un cambio paradigmático en el marco normativo a nivel de la Unión Europea y permite el rediseño de la arquitectura de los sistemas energéticos para que pasen de ser tradicionales a ser modernos, a ser inteligentes. Los estados más avanzados, Dinamarca, Holanda, Alemania, Bélgica, Francia y dentro de España, desde luego, Navarra, tienen comunidades energéticas desde hace varios años pero algunos estudios consideran que en el año 2050 casi 190 millones de hogares en la Unión Europea el 83% del total podrían generar electricidad de fuentes renovables, adecuar su demanda a la oferta de manera instantánea y almacenar electricidad para venderla o usarla dependiendo del precio de mercado. La ventaja de este modelo no reside tanto en las ventajas económicas sino en que permite a los ciudadanos combatir eficazmente el cambio climático y hacerlo de forma colaborativa. Para ello, es fundamental, fundamental que los ciudadanos tengan participación directa en la toma de decisiones a nivel europeo y a nivel nacional. ¿Por qué? Por tres razones y con esto termino. La primera, la transición energética de combustibles fósiles y nucleares a renovables, sí, será pagada por los ciudadanos de tres maneras. Primero, como ciudadanos consumidores, transferida a sus facturas. Segundo, como ciudadanos contribuyentes, a través de sus impuestos. Tercero, como ahorradores, pues sus ahorros serán prestados a bajo coste a los inversores en la transición energética. Es obvio que los ciudadanos tienen interés en ganar más control sobre esa transición. Todos ustedes han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la transición energética en España y en Europa. Han contribuido a impulsar proyectos concretos, han permitido que los ciudadanos vean que tiene sentido y que es posible hacer cambios importantes, han contribuido a desarrollar y perfeccionar estrategias de litigación y han ayudado a la Unión Europea a reconocer el papel central de los ciudadanos en la transición energética. Mi admiración y agradecimiento por ello. Muchísimas gracias.